Eh, la Junta de Vecinos de Villaltagracia donde ocurrió el hecho atroz del fallecido, bueno, asesinato, vamos a decir, eso es lo que es, asesinato de la pareja eh, de pastores, y hay que decir incluso pues que el presidente ha dado... Eh, la cara, incluso más que el mismo eh, director eh, de la Policía Nacional, el señor Edward Sánchez, que es un hombre eh, sumamente preparado, pero que lamentablemente ese es un puesto que es muy atractivo, es un puesto donde quienes estén pueden hacer eh, pueden hacer cosas buenas o cosas malas. Y el historial que se tiene del señor Edward Sánchez aparte de el currículum que eh, tiene todos los méritos profesionales técnicos pedagógicos para ocupar esa posición ese señor lo tiene ahora Ah, el, el que es director de la policía tiene que saber mucho tiene que saber eh, todas las fecherías todas las cosas eh, torcidas que se hacen cómo es que se o sea, tiene que conocer de, del tigueraje como se dice eh, popularmente y vemos que hay un, un estilo de él hablar eh, parte si se quiere de rasgos de personalidad que son los que dominan entonces este es un país que necesita en el mejor sentido de la palabra, mano dura al momento de accionar, al momento de usted dar una respuesta, cuando la prensa le cuestiona por hechos eh, tan atroces eh, como por ejemplo lo que ocurrió. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Luis Abinader cuando le cuestionaron. Hablamos todos, es de la enorme pena y dolor que tenemos por esa situación que pasó, vergonzosa, eh, realmente injustificable. Ahora, si nosotros queremos respetar, lo que tenemos que ver es la investigación que está haciendo el Ministerio Público con las informaciones que le han dado la policía, con las informaciones que está recabando ellos y que ya entonces el Ministerio Público actúe y que lo lleve hasta las últimas consecuencias. Aquí nosotros, en este gobierno, lo que usted puede estar seguro es que la justicia no va, no va a recibir ninguna orden del Poder Ejecutivo. Queremos una justicia independiente y eficiente y lo que ellos necesiten para eso lo apoyamos, para que se lleven, en ese caso o en cualquier otro caso, que se lleve a la verdad. Y que los que sean culpables, bueno, pues eh, sean sentenciados y los que no, entonces ya que la justicia disponga. Bueno, ahí estuvimos escuchando el presidente Luis Abinader, siempre pues enérgico en su forma de responder cuando se le cuestiona. Él sigue insistiendo en la independencia de los poderes del Estado, por eso dice que la justicia no va a emitir ningún tipo de fuerza eh, al momento de, de, si se quiere influenciar, para que salga alguna conclusión de las investigaciones que se estén realizando en un momento determinado. Lo que las personas siguen exigiendo es el enjuiciamiento. De, del coronel, bueno del, del comandante que estaba a cargo en la demarcación eh, de Villa Altagracia y lo que se ha visto es que hoy tengo entendido incluso que es que se le va a conocer la medida de coerción de los que estuvieron involucrados, los policías que pues estaban siguiendo evidentemente las órdenes pero que igualmente fueron quienes ejecutaron la acción por eso es que tienen que tener algún tipo de consecuencias, algún tipo de... De, ...de respuesta a sus acciones. El día de ayer mencionaba que el presidente tuvo una rueda de prensa con la Junta de Vecinos de Villa Altagracia. Vamos a escuchar absolutamente todo lo que se habló el día de ayer en ese sentido. ...gobierno históricamente eh, en Villa Altagracia, pero nosotros en las encuestas que hacemos determinamos cuáles son los principales problemas de cada una de las comunidades, lo que más resaltó fue el problema del agua. Y entonces, en el presupuesto, aún con todas las limitaciones que tenemos, en el presupuesto solamente en el sector agua, y básicamente en INAPA, eh, tenemos estos 289 millones que le puede explicar Wellington no. Que son para redes, como planteamos anteriormente, que ya está listo para licitar, y 189, que es para la nueva obra de toma y la línea de impulsión que va a suplir ahora el, el acueducto que tenemos allá, la planta de tratamiento de agua potable de 200 litros por segundo, en una primera etapa, porque en una segunda la vamos a aumentar a 300 litros. Ahí está distribuido ese presupuesto. Lo, lo importante, aparte de eso, vamos a construir un puente peatonal Vamos a hacer aceras y contenas, se están arreglando viviendas, eh, vamos a ver también cómo eh, arreglamos algunas instalaciones deportivas. ¿Cuál es la finalidad de esto? Aquí están los representantes verdaderos de Villaltagraza. Aquí están su junta de vecinos, los lo que representan de eh, los comunitarios de todos los partidos. O sea, que, y eso no es lo importante, sino es lo que representen a su comunidad. Y como tenemos recursos escasos, Siempre lo hay escaso, pero ahora más. Lo que queremos es que esos pocos recursos escasos vayan donde la gente más lo necesita. Y por eso todos los jueves, como ustedes saben, hacemos esta reunión. En otras ocasiones, además de los jueves, por ejemplo, en la semana pasada, lo hicimos en Santiago allá y también lo hicimos en Puerto Plata. Muchas gracias. Sí, ok. Bueno, continuando con el tema, ya para finalizarlo. En el caso de Villa Altagracia, presidente, sabemos lo que el director de la policía está acá. Sabemos lo que pasó la semana pasada, un hecho muy lamentable. Entonces, nos gustaría saber... Bueno, estudios escuchando ya la última parte era el video que colocamos anteriormente, cuando se le pregunta específicamente eh, por el caso de Villa Altagracia, pero la sinopsis de esta rueda de prensa, eh, especialmente una reunión con la Junta de Vecinos de Villa Altagracia, es para resolver esos problemas comunitarios, que entiendo yo que producto del sonoro hecho... Eh, se, se concentraron los esfuerzos Para ir a dar eh, problemas A los a las situaciones Que se presentan Que son de la comunidad en sentido general Como el agua, ahí vimos el director eh, De INAPA, Wellington Arnau Etcétera, etcétera, etcétera El señor presidente Luis Abinader eh, Tiene un gran reto eh, Yo no sé si piensa destituir Al director de la policía Edward Sánchez Lo que sí yo entiendo es que en esa posición Debe de haber una persona con más carácter con más fuerza, que sepa absolutamente todo lo que se mueve, cómo se mueve, cuáles son las estructuras.